En marzo de este año le fue entregado el premio Alba Puffin que otorga eh, se le otorga a activistas en derechos humanos debido a su labor para ayudar a esclarecer crímenes de guerra en varios países de América Latina. Eh, Kate Doyle utiliza el acceso a la información para solicitar al gobierno de Estados Unidos la desclasificación de documentos, informes, cables, telegramas que pudieran aportar información sobre la injerencia política de su gobierno en otros países. Pero además, por su reconocida trayectoria, se le han entregado documentos eh, que se daban por perdidos y a, que aportan pruebas en el ensobrecimiento del pasado de Guatemala. Entre ellos, el caso del de Diario Militar eh, el, y también este, Operación Sofía, de los que, de los que eh, yo, eh, yo recuerdo. Eh, pero en esta ocasión eh, Kate pues, nos va a platicar todo este proceso es una tenaz archivera, archivista, este, buscadora, hurgadora de archivos este, gubernamentales y gracias a su tenacidad pues hemos eh, eh, podido trabajar en estas tuplas eh, reconstruyendo la memoria y Kate hace un trabajo muy interesante porque es como una... Eh, coleccionista de piezas vas eh, pieza por pieza y va como armando un grupo con toda la información que va obteniendo eh, yo creo que en voz de, eh, de en, en tu voz nos podrías eh, platicar eh, cuál ha sido tu trayectoria en este andar entre archivos entre las causas eh, y, y el conocimiento de estos, de estos temas que le, le doy la palabra muchas gracias Susana mis compañeros de la mesa y todos ustedes para venir a escuchar a nosotros gracias, y gracias Andrés y todos los organizadores también bueno, mientras estamos aquí en un foro público sobre la impunidad Ayer en el, la tarde se asesinó un periodista de Veracruz por su trabajo y publicaciones. Entonces quería empezar solamente con un re reconocimiento de Leobardo Vázquez Acín, que tenía 42 años de edad. Hace no tanto tiempo, México era un país en que las autoridades del Estado no tenían ninguna obligación de explicar sus políticas, justificar sus acciones, transparentizar sus gastos, ni contar su verdadera historia a nadie. Y otra cosa, nadie tenía expectativas. Tal vez este elemento es lo más importante, porque hoy sí tenemos expectativas. Tenemos expectativas, a pesar de la gran falta por parte del Estado, en cumplir con los estándares básicos de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. No necesito enumerar a todos los obstáculos que existen de hecho, el artículo 19, uno de los organizadores de este mero foro, ya lo hizo muy bien el martes pasado, con la publicación de su informe «Democracia simulada, nada que aplaudir». Una ley de acceso a la información que funciona solo de vez en cuando. Una ley de archivos sin fecha límite para el secreto de los documentos. La cerrazón de archivos históricos la evidencia de la destrucción de registros, la negación de información clave sobre violaciones contra derechos humanos aún a las víctimas y a sus representantes. Y tenemos expectativas hoy en México, no solo porque se aprobó una ley de acceso a la información federal, más todas las leyes de los estados, no solo por la ley de archivos, ni por la decisión en la época Fox de abrir acceso a los archivos de la llamada Guerra Sucia de los años 60, 70, 80. Tenemos expectativas porque también el progreso de México en la materia del acceso a la información y el derecho a la verdad, existe dentro del contexto regional en que podemos observar a los avances de los países de América Latina. Esta sesión se dedica en hablar sobre las herramientas para la construcción de la memoria. Primero, para, para explicar un poco de mi propia experiencia, ya para adquirir a lo que ya dijo Susana tan amablemente, Sí, trabajo con una ONG, con este nombre medio sinistro, el Archivo de Seguridad Nacional, pero es defensor y promotor del derecho de los ciudadanos a saber qué hacen sus propios gobiernos. Utilizamos nuestra ley de acceso a la información en Estados Unidos para exigir que se des desclasifiquen los registros federales previamente secretos que tienen que ver con la seguridad nacional y relaciones exteriores. Dos temas igualmente sensibles sobre los cuales es muy difícil conseguir información, como se pueden imaginar. Nuestras solicitudes bajo la ley se mandan a la CIA, a, al Pentágono, a las Embajadas, el Departamento de Estado y otros, y empleamos los documentos que resultan como herramientas en muchos sentidos. Por mi parte, he trabajado con organizaciones de derechos humanos, con los familiares de personas desaparecidas y sus representantes legales, con las comisiones de la verdad, la verdad que se mencionan en la mesa anterior, hasta los fiscales y ministerios públicos para fortalecer a los procesos judiciales en casos históricos. Todo este labor perdón, toma lugar dentro del contexto de 25 años de avances, ninguno sin sus problemas y retrocesos en el acceso a la información en las Américas. Hablaré de esos avances para recordarnos de la panorámica regional, la historia re reciente que compartimos en nuestras campañas para mejorar el derecho a la verdad y los retos también, comparti también compartidos en el futuro. Primero, estamos viviendo en una época de archivos, con el reclamo de las sociedades de conocer sus pasados recientes de violencia, represión, conflicto y violaciones. Desde los años 90, hemos visto el descubrimiento o la ap apertura de los archivos en una cantidad de naciones, en Argentina, en Chile, Brasil, México, Guatemala y Canadá. En Paraguay, en 1992, una víctima de detención ilegal y de tortura encontró un acervo de registro sobre la operación Cóndor, en las instalaciones de la Policía Secreta en las afueras de Asunción. Hoy, la colección denominada el Archivo del Terror está guardado en una sala de la Corte Suprema y abierta para los estudios de cualquier persona. Clases de estudiantes secundarios y universitarios regularmente visitan al Archivo para entender su propia historia. Donde hay pocos documentos abiertos, había infiltraciones, porque una sociedad que ha perdido su temor y está resuelta a conocer su pasado y exponer los actores malos, encontrará una vía. En particular en los países en donde las Fuerzas Armadas mantienen su poder y siguen negando acceso a sus registros históricos, hemos visto todo tipo de filtración y whistleblowing si puedo decir eso ayer John Marie Birch habló del caso del genocidio en Guatemala y mencionó un gran paquete de documentos militares sobre las campañas de tierra arrasada en la región Ishii este documento este paquete de, de registros de, de, del ejército se filtró a mi organización, en 2009, y lo entregamos a los juicios, uh, uh, perdón, a los abogados representantes de los sobrevivientes de las masacres. Probablemente ya saben que en Guatemala había, bueno, Rafa lo mencionó en, en, en la mesa anterior, que en Guatemala había un descubrimiento del archivo histórico completo del ex policía nacional, en 2005. Pero el Ejército ha sido muy, muy pocas veces obligado a entregar sus archivos históricos aún en apoyo a los procesos judiciales. El Ejército ha logrado esconder, destruir, proteger y mentir sobre sus archivos, hasta que se negó información a la Comisión de la Verdad, pero no pudo evitar la filtración. Además de los archivos, los países de América Latina han aprobado sus leyes de acceso a la información uno por otro. Este proceso empezó aquí en México, en 2001, justo después de la transición política, cuando la sociedad civil percibió una oportunidad, una coyuntura favorable. Para incidir para una ley. Tenía yo la gran fortuna de estar viviendo aquí en ese entonces y tuve un asiento de primera fila a toda la campaña por parte de los medios, las universidades, los abogados y las organizaciones para aprobar la ley federal primero y después las leyes estatales por todo el país. Más tarde, se efectuaron cam cambios constitucionales para fortalecer el acceso a la información y luego vimos las múltiples maneras en que se usaba la ley por esas mismas instituciones, periodismo de investigación con referencia a los documentos revelados a través de la ley, la construcción de nuevas historias, datos sobre gastos y presupuestos entregados a la, las comunidades afectadas y, y, y más Hoy tenemos nuevas ventajas interesantes en cuanto al acceso a la información en el sentido de que dado a la cantidad de leyes aprobados y archivos abiertos por toda América Latina podemos comparar los registros de más que un país para reconstruir historias más complejas de nuestros pasados compartidos. Hace algunos años utilizamos Susana, yo y colegas míos en, en el Archive, documentos del AGN de, de, de México, del Archivo General de la Nación, producidos por la Dirección Federal de Seguridad y otros aparatos de inteligencia, en combinación con información encontrada en Argentina, en Estados Unidos, sobre la visita clandestina de agentes del Estado Criminal de Argentina en los años 70, para vigilar y secuestrar una persona bajo su despocho, su despecho. Esa persona se trasladaron, se trasladó después desde la Ciudad de México a Buenos Aires, y ahí se desapareció. Esta estrategia de investigación con referencia a los archivos nacionales de documentos de más que un país hubiera sido completamente inimaginable hace 15 años. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intentado, no siempre con éxito, pero ha intentado responder a la demanda para acceso a la información por parte de las víctimas, y sus familiares y representantes. Hay varias resoluciones recientes de la Corte en que se pronuncian sobre las obligaciones de, de los Estados de abrir sus archivos secretos, tal como en el caso MAC en Guatemala es uno el caso Hellman, de Uruguay, que mencionó nuestro, nuestro compañero Raúl uh, ayer y el caso Gómez-Lund y otros versus Brasil. El fallo Gómez-Lund en particular comunica un mensaje bastante fuerte sobre el derecho a la información de las víctimas de abusos de derechos humanos y vale la pena leer un fragmento del texto de esa resolución leyendo de, de, de la resolución, no puede recibir en la autoridad acusada de vulnerar derechos humanos el poder de definir si entrega o no la información solicitada o de establecer si la misma existe. El derecho de, informa de acceso a la información no se satisface plenamente con una respuesta estatal en la que se declara que la información solicitada es inexistente. Cuando el Estado tiene la obligación de conservar una información o de capturarla y considera, sin embargo, que la misma no existe, debe exponer todas las sesiones que adelantó para intentar recuperar o reconstruir la información perdida o ilegalmente sustraída. De otra manera, se entiende vulnerado el derecho de acceso a la información, en, uh, cierro comillas. Estos esfuerzos, estas herramientas, como decimos, pueden contribuir a todos los procesos de la memoria histórica, procesos de los cuales hemos estado platicando ahora por casi dos días. A la, historia, a la memoria histórica, tal como en las comisiones de la verdad, los archivos nacionales, los archivos en museos, en las universidades, para desencubrir historias en, escondidas. En archivos para su uso en, en periodismo por, por ejemplo estos archivos pueden contribuir a la reparación archivos para los familiares de los desaparecidos archivos en el contexto de comunidades dañadas archivos de testimonios y pueden contribuir a la justicia archivos como prueba como prueba indirecta, como prueba corroboratoria, corrobo mm -hmm. <laughs> ya saben, archivos para reconstruir estructuras, estructuras castrenses, dinámicos internos de poder, regulaciones internos, cadena de mando, políticas y campañas, operativos de contrainsurgencia los avances de México igual como los retrocesos toman lugar dentro de esa panorámica regional de reclamo, exigencia de logros, reverses, esperanzas, decepciones y estrategias para el futuro todo en nombre del derecho de nosotras y nosotros a conocer plenamente nuestras propias historias muchas gracias muchas gracias Kate eh, bueno pues eh, solamente a destacar un punto eh, eh, con relación al caso de México eh, y, y ya Kate no lo, no lo puntualizaba eh, este rescate de archivos, estos descubrimientos, ya sea por eh, casualidad o por eh, alguna investigación o alguna desclasificación exprofeso para estudiar estos eh, casos, tiene una vertiente en común y es eh, eh, que corroboran, que corroboran eh, y que so sirven como prueba. ¿Qué mencionaba el caso de, de, de Argentina de estos militares? Eh, que vinieron a, a, al país, a México, a secuestrar y asesinar eh, disidentes eh, argentinos de la dictadura. Y son casos como muy relevantes porque también pone énfasis en que nos está sirviendo esta desclasificación de información para comparar, para hacer este comparativo, para para ver las casualidades, para este, reconstruir las cadenas de mando eh, y en general para la reconstrucción de, esas, eh, de, de esos hechos. Y eh, lamentable en México, lamentablemente en México eh, en diciembre pasado se dio un retroceso, vaya desde 2015 se dio un retroceso eh, relevante, importante, que quizás pocas personas eh, conozcan, que es eh, se creó una nueva figura de archivos históricos confidenciales que eso que lo que quiere decir es que de un documento que su periodo de permanencia eh, es de 30 años para que llegue a ser totalmente público y sin restricciones, ahora se va a los 70 años, o sea, el doble más el pilón, casi este, bueno, esa ocurrencia al final, en diciembre del año pasado, se, se quita de la Ley General de Archivos, pero se sigue, este, sigue continuando esta, este periodo ampliado eh, para que estemos revisando continuamente. Los archivos eh, de, que en 2002 la Administración de Fox eh, pone a disposición de organizaciones de la Fiscalía Especial para la investigación de delitos del pasado, pues eh, ya no es eh, tal, no, ya no tiene la apertura como se tenía, ni tiene el propósito que se tenía. Eh, ahora pasa por un proceso de testado, es decir, que se eliminan partes del documento cuando antes teníamos acceso a, a dicha información con mínimas restricciones o incluso con documentos sin restricciones. Y bueno, pues eh, es un, un caso para, para, este, para repensar eh, y ahondar más, y, y, pero además aún así se puede seguir trabajando, Kate, pienso yo, eh, con algunos compañeros en México hay información en nuestros archivos sobre casos eh, de Guatemala, eh, hay, eh, sobre Argentina, que ya lo hemos probado, que hemos dado pequeñas muestras, indicios de esa relación que hay y de esa eh, eh, parecido en las formas de proceder de, de ciertas administraciones bien eh, pues eh, eh, solamente eh, me quedo aquí en el caso de México en relación a, a los archivos mexicanos eh, solamente quiero recordarles que si tienen alguna pregunta eh, por ahí nos van a pasar algunas este, algunas hojas para ir este, poniendo nuestras este, nuestras dudas, nuestros comentarios y al final de la, de la charla este, podemos, podemos este, eh, comentarlos y, y preguntarle a nuestros, a nuestros ponentes. Bien, eh, pues de Perú nos acompaña Iris Javé, que es eh, comunicadora con estudios en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en comunicación política. Eh, las relaciones entre Estado, la ciudadanía, actores sociales y políticos y los medios de comunicación. Es autora de varias investigaciones sobre educación, memoria, políticas de justicia transicional, nuevas dinámicas de participación política, particularmente en, en jóvenes y líderes indígenas. También ha desarrollado políticas de comunicación y derechos humanos en diversa, diversas instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de la Mujer y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como gobiernos regionales y organismos de cooperación internacional. Actualmente es docente de Comunicación Política de la, Universidad, eh, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. También es miembro del Grupo de Investigación Memoria y Democracia y de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, dirige el Área de Relaciones Institucionales y Proyectos y es miembro del Comité Directivo del Instituto Democracia y Derechos Humanos. Muchas gracias, Iris, por acompañarnos, por este, ser tan generosa con, tu, con tantas investigaciones que has hecho, eh, tantos proyectos. Ayer estaba yo muy entretenida viendo todo el trabajo que has hecho en relación a este eh, eh, pues, gran esfuerzo y trabajo que han hecho los peruanos en materia de este, eh, resarcimiento, eh, eh, reconciliación, en fin. Y, y bueno, platícanos eh, de propia voz cuál ha sido ese proceso. Eh, muy buenas tardes. ¿ya? Eh, ante todo, un agradecimiento especial a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a Fundar y a las otras organizaciones, que no me sé el nombre completo. Eh, y en especial, por supuesto, a Lucía, Natalia, eh, montserrat y todo el equipo que ha estado detrás de este seminario que... Eh, nos congrega tanto a académicos, activistas, líderes sociales. Me parece interesante la, la combinación que, que han construido aquí. Eh, yo voy a presentarles un poco eh, las herramientas políticas que han tenido las organizaciones de víctimas durante estos años después del periodo de violencia en el Perú, entre 1980 y el 2000, eh, y cómo han ido construyendo un camino de participación, de reconocimiento, de búsqueda de ciudadanía en última instancia. Eh, entonces, eh, este es un poco el menú, primero voy a hacer un pequeño contexto para entender eh, traer aquí eh, la información de eh, la Comisión de la Verdad y el conflicto armado interno en el Perú, luego el debate eh, tenso, intenso que hay alrededor de las... Eh, ...de las narrativas en torno al conflicto armado interno, que es algo irresuelto y permanente. Eh, luego, eh, la memoria como política pública, como cosa pública, como eh, mirarla también desde las políticas del Estado. Ayer, eh, Kurt Collins nos hablaba de cómo institucionalizar eh, políticas de memoria desde el Estado... Y, eh, y ahí les voy a presentar tres pequeños ejemplos de cómo estamos avanzando, pese a todas las narrativas y todos los debates, pese a que ayer nos hemos quedado sin presidente, eh, para variar, eh, lo que nos produce una gran vergüenza democrática, eh, pero pese a ello seguimos eh, avanzando por los caminos que todavía prevalecen en el Estado peruano. Bueno, simplemente decir que eh, en el 2000, nosotros regresamos eh, después de un periodo de gobierno autoritario con Alberto Fujimori, eh, que también no solo renunció por fax, en esa época no había internet ni twitter, si no lo hubiera hecho, renunció por fax ese viejo aparato por el que se transmitían y, eh, y se fue del país, se fue y, y renunció por fac se creó una crisis política más o menos como la que vivimos ahora eh, y el Congreso de la República en ese momento con unas fuerzas políticas debilitadas pudo asumir eh, un periodo de transición. Se le llamó gobierno de transición por ocho meses, eh, sin embargo eh, el Perú necesitaba una transición política eh, que no se ha dado totalmente, fue pues solo un gobierno en ocho meses, después vinieron los otros gobiernos, las elecciones, etc. Eh, pero digamos, en este momento, en este periodo, los actores del conflicto, el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, caen, eh, tanto los actores políticos del gobierno como los actores armados, pero también es un espacio para su reactivación. Eh, al mismo tiempo, eh, con la Comisión de la Verdad se genera una ventana de oportunidad para que las víctimas puedan empezar a intervenir en los procesos de discusión, de deliberación pública acerca de sus propias demandas, de sus propios derechos. Ayer que estaba revisando mi presentación puse Perú 2018 porque más o menos sentía que estábamos volviendo a transitar por el mismo, por el mismo espacio. Eh, el Perú tuvo un conflicto armado interno la Comisión de la Verdad determina el periodo entre 1980 y el 2000 eh, determina que hay más de 69 mil víctimas eh, de las cuales el 75% era de procedencia indígena eh, tenía como lengua materna el quechua que es el, la segunda lengua más importante en el Perú y procedía de zonas rurales y además eran pobres ¿no? ese es el rostro del, del conflicto en el Perú bueno, se forma la Comisión de la Verdad, eh, se realizan 229 audiencias públicas, se recogen más de 17.000 testimonios, cerca de 17.000, 16.800 y tantos, y se realizan 137 eh, eh, emisiones en distintas regiones del país. Eh, esta es una fotografía de la Comisión de la Verdad durante una audiencia pública. Eh, la audiencia pública fue un espacio donde... Eh, no solamente se dio cuenta de los testimonios de las víctimas de la violencia y se informó acerca de los hechos que todo el país conocía, pero nunca se habían visto reunidos, organizados y sistematizados y con rostro, sino que además fue un espacio de reconocimiento a las propias víctimas. al ¿no? tener un espacio público donde pudieran hablarle por primera vez a los representantes del Estado, la Comisión de la Verdad era una institución estatal, eh, fue muy importante para colocar el rostro de las víctimas del conflicto. Eh, entonces, digamos que voy a contar rápidamente los aportes de esta comisión que trabaja entre el 2001 y el 2003. Eh, explica eh, de manera sistemática, recogiendo toda la información que ya existía, de archivos de organizaciones de derechos humanos, del trabajo que se había realizado antes, de la fiscalía, de distintas entidades, de la academia, que se había producido mucha, eh, mucho conocimiento alrededor de ello, lo que hace es explicar la complejidad de la violencia. ¿no? El, el grupo eh, terrorista el Sendero Luminoso le declara la guerra al Estado peruano eh, no solamente asesinando policías o, o gobernadores regionales o alcaldes provinciales o distritales, sino también a líderes sociales, líderes religiosos de iglesias evangélicas, iglesias católicas, de la iglesia católica, perdón, y de otros grupos sociales, de ONGs de desarrollo, eh, de cooperación internacional, en fin, le declara la guerra a todo el Estado peruano porque pretende instaurar un nuevo modelo político. Eh, entonces eh, todo esto lo explica la Comisión de la Verdad y creo que el, el aporte ahí es que sistematiza un periodo, una periodización de la violencia ¿no? lo que todos ya conocíamos lo ordena, lo organiza de tal manera que nos permite entender esta complejidad eh, el segundo aporte creo que tiene que ver con la centralidad de las víctimas coloca en el centro de la atención a las víctimas en primer lugar no solamente para conocer el, el, el daño causado, la afectación recibida, sino también para dar cuenta de que hay otros peruanos y peruanas, indígenas eh, del mundo andino y del mundo amazónico, que han sido víctimas de la violencia y que como sociedad no los habíamos visto en el primer plano y que también son ciudadanos, ¿no? y que habían estado, eh, o la sociedad había estado indiferente. Y finalmente, eh, genera bases para eh, organizar luego políticas públicas de memoria eh, desarrolla un plan integral de reparaciones en coordinación con ONGs de derechos humanos elabora una propuesta pedagógica para la enseñanza del conflicto armado interno que después recoge el Ministerio de Educación aunque luego retrocede y no la aplica eh, deja establecido un plan nacional de exhumaciones determina que hay más de 4.000 sitios de entierro donde hay fosas individuales y fosas colectivas y deja 47 casos documentados eh, con, con testimonios, con doc documentos para la judicialización. La Comisión de la Verdad, como ustedes saben, como otros mecanismos de justicia transicional, no necesariamente es vinculante, esta no es vinculante. Fue creada para eh, producir un relato, encontrar la verdad eh, y poder eh, dar recomendaciones para reformas institucionales, para... Eh, eh, reparaciones y para la reconciliación, no tenía que efectuar solamente tenía que recomendar eh, la comisión de la verdad terminó su trabajo el 2003 casi cuando termina justo cuando entrega su informe final se produce al mismo tiempo todo un debate intenso en la en la esfera pública tú me dices cuánto me queda porque me pasar eh, y hay una paradoja, como le denomino, a un proceso de verdad y de memoria, donde los principales actores políticos del país tienen cuentas del pasado. Estos son los cuatro últimos presidentes. Bueno, el de ayer ya no entró porque ya estaba aquí, que sería Kuchinsky, que sería el quinto. Eh, ¿no? eh, tienen cuentas con el pasado eh, en casos de derechos humanos y en casos de corrupción. ¿no? Entonces eh, empezamos a mirar también cómo se cruzan estas variables. Eh, cuando eh, pensamos en impunidad, ¿no? ¿Cómo, la, cómo se va institucionalizando también una práctica que vincula estos hechos. Eh, como dije, la transición es más o menos una participación formal, tenemos elecciones, elegimos representantes, sin embargo tenemos una representación muy débil, ¿no? los partidos políticos están muy debilitados, eh, cada elección es casi un plebiscito, tenemos que ver de elegir a uno para, no, para impedir que, que gobierne otro, que es peor. ¿no? Entonces, es ah, un, un tránsito que no hemos terminado de eh, caminar. Eh, por otro lado, eh, hay actores políticos que se han reactivado, que colocan distintas narrativas, lo que denominamos memoria de salvación, que es este relato que dice que eh, dado que hubo una guerra tan cruenta y hubo un monstruo como Abimael Guzmán que vino a, a separar el odio y la masacre entre los peruanos, era necesario que el Estado reaccionara. Y bueno, si en esa reacción tuvo que haber muertos, desaparecidos, heridos, no importa, ¿no? era el costo de la guerra. Esa memoria de salvación entonces sitúa a Alberto Fujimori y su legado como eh, un importante aporte en la lucha contra la violencia. ¿no? Y de otro lado tenemos la memoria de reconciliación que intenta representar a las víctimas eh, desde sus demandas eh, sin estar muy presentes o muy visibles. Entonces, todo esto se explica alrededor de la ausencia de espacios de diálogo en el país, hay dificultad de procesar los hechos en los medios de comunicación y en la escuela. Si uno va a Lima y mira los medios de, o los puede mirar por internet, si mira los medios de comunicación, puede uno pensar que ahí no pasó nada, ¿no? que no hubo guerra interna, que no hay víctimas, que no hay gente buscando a sus desaparecidos ¿no? y eso puede quedar invisibilizado. Y en la escuela, donde ha habido un gran debate intenso, un debate político para incorporar la enseñanza del pasado reciente, eh, han sido boicoteado cada vez por distintos actores políticos también. Y es que hay una suerte de sanción social o sanción moral contra procesos y actores de la guerra. Es una mala palabra hablar del Sendero Luminoso o del MRTA, el otro grupo alzado en armas, eh, e incluso se eh, empieza vinculando a las víctimas con los terroristas. ¿no? Cualquiera que reclame por las víctimas puede ser acusado de ser terrorista también. En la esfera pública lo que tenemos es que hemos pasado el negacionismo de quienes no quieren aceptar cómo fue el conflicto armado interno hacia la posverdad, ¿no? Se crea una serie de fake news, ¿no? Las víctimas acusadas de terroristas. Eh, la, hace apenas un mes eh, el Museo de Arte de Lima, el más importante del país, recibió una donación de tablas eh, de sargua, que son obras artísticas de una comunidad de Ayacucho, y eh, fue intervenido por la Dirección contra el Terrorismo para investigar a ver si esas tablas en sus dibujos estaban representando al terrorismo. ¿no? Y era la expresión, las tablas representaban cómo Sendero Luminoso había invadido la comunidad de Sarwa y cómo la gente lo había vivido. Cuál era su temor, su, su desesperanza, su angustia. ¿no? Eso era lo que representan los, los dibujos. Eh, bueno, voy a correr un poquito, me voy a pasar los ejemplos eh, y voy a la, la memoria. ¿Cinco? Ya. Yeah. Bueno, eh, quiero plantear el tema de la memoria como cosa pública porque creo que estamos en, en un momento con los aprendizajes en nuestros países de mirar también cómo se transita por una serie de estrategias y articulaciones entre diversos actores del Estado y la sociedad, ya no son solamente las demandas de las organizaciones de víctimas, sino que empezamos a tener también un recambio o un aprendizaje desde el Estado de funcionarios que van incorporando la, la, la memoria y la visibilidad de los derechos humanos y la van comprendiendo como una política pública. Entonces, creo que eso es bien interesante porque nos permite institucionalizar algunas políticas. Ya no es solamente la lucha de los familiares aislados con los organismos de derechos humanos, sino también que empiezan a establecer puentes y lazos de diálogo con representantes del Estado. Intervienen políticamente, participan y deliberan en distintas políticas. ¿no? Y ahí solamente voy a mencionar a, quizá dos, para no tomar tanto tiempo. El primero es el caso del Santuario de la Ollada, este es un terreno, se llama la Ollada porque es así medio hondo, eh, es un terreno que está al lado del cuartel Los Cabitos en Ayacucho, donde eh, la Comisión de la Verdad determinó que se habían producido más de 136 eh, eh, muertes eh, de forma extrajudicial eh, entre hombres, mujeres y niños y además se ha constatado en este lugar que eh, se ha encontrado un horno donde se incineraban los cuerpos de las personas que entraban detenidas. ¿no? Eh, para las víctimas de Ayacucho son cientos, miles de desaparecidos en ese lugar. No se había investigado. En eh, 2003 recién la Comisión de la Verdad coloca el, el tema. En 2005 se inicia un proceso judicial, pero los procesos judiciales son lentos. Y, y no logran eh, condenar necesariamente a los responsables la ANFACEP que es la organización de víctimas más antigua del país, formada por mujeres quechohablantes, inicia un proceso de incidencia para que ese terreno sea declarado como santuario de la memoria eh, en 2007 el Poder Judicial lo declara como zona intangible eh, se ordena la realización de exhumaciones se realizan esos cuadraditos que ustedes ven ahí eh, son eh, excavaciones se realizan más de 3.300 excavaciones para dar con los restos de las personas que estaban, se suponía ahí y lo que se encuentra son 103 restos y de los cuales solo dos son identificados para las señoras de Anfacet el santuario es un lugar sagrado porque todo el terreno puede contener a uno de sus familiares ¿No? la tierra es, un, es sagrada para ellos y entonces eso es lo que impulsa su proceso de incidencia tienen relaciones con el gobierno local, el gobierno regional y finalmente, no voy a entrar en detalles logran que el gobierno nacional declare formalmente que este va a ser un santuario, el terreno de 7 hectáreas para que se eh, construya ahí un santuario de la memoria eh, de la memoria en honor a los desaparecidos me paso rapidito lo de la beca repared y paso al segundo ejemplo. Solamente decir que el drama de los desaparecidos había estado invisibilizado por más de 30 años. Se estima que en el Perú hay más de 15.000 personas desaparecidas, aunque no tenemos una cifra oficial. Eh, en 2014 se inicia un proceso de incidencia con las víctimas por delante con otros actores de la academia y de la cooperación internacional. Aquí es muy importante el rol que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja, que interviene en este proceso. Y finalmente se aprueba en el 2016 la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, eh, que lo novedoso que tiene esta ley es que tiene un enfoque humanitario, que lo que busca es tener un efecto reparador sobre las víctimas. Las víctimas... Ya están muriendo, tienen más de 60, 70 años, varias de, varias de ellas han muerto sin ver eh, la justicia expresada. Y entonces, lo que busca esta ley es que se les pueda dar eh, respuestas a los familiares. ¿no? A eso se le llama el enfoque humanitario, que pueda tener eh, el componente de derecho a la verdad, de búsqueda para el hallazgo, e identificación de personas, ...sin esperar el mandato judicial, porque si no el juicio demora mucho más... Eh, que, ha, ...que se identifique bien con una investigación eficaz... ...que sea exhaustiva, que sea eficiente para las víctimas... ...que vaya acompañada de un acompañamiento psicosocial para ellas... ...y que los familiares participen de todo el proceso. Se ha hecho un plan nacional de búsqueda de personas... ...se está armando un registro nacional de personas desaparecidas... Eh, ...y bueno, hay dos direcciones creadas... Eh, simplemente con eso quería decir que a pesar de que tenemos un clima político con debilidad institucional, nacional, regional, que a veces pone en riesgo los mecanismos de justicia transicional cuando nos cambian a un ministro, a una ministra y ponen a otro ministro de justicia que rápidamente resuelve el indulto al expresidente Fujimori, que fue lo que originó la, la, la crisis de, de Kuczynski, pero no los logra anular. ¿No? No, no logra anularse estos pequeños mecanismos que se van construyendo de hecho hay un ministro en contra y sin embargo como la dirección ya fue aprobada y tiene un presupuesto tiene que ejecutar su trabajo y entonces estamos acompañando a los familiares para que puedan seguir interviniendo en ese plan nacional de búsqueda y al mismo tiempo como el Estado eh, es débil y está desarticulado permite abrir otras ventanas de oportunidad. Puede ser que Defensa, el Ministerio de Defensa, no nos da ningún tipo de información hace años, no desclasifica los documentos, no identifica a los responsables. Y sin embargo, en otro sector, en justicia o en cultura, eh, cultura tiene a cargo el lugar de la memoria, se puede avanzar con otro tipo de políticas, con otro tipo de información para eh, encontrar la verdad. Eh, finalmente, las víctimas han ido adquiriendo en este proceso eh, una serie de recursos para su interlocución con el Estado que les permite una mayor participación y una mayor visibilidad eh, en parte porque ya la nueva generación ha tenido acceso a la educación hay un recambio generacional en las organizaciones y eso permite nuevas estrategias y nuevos enfoques eh, y finalmente las víctimas también a través de sus, de sus organizaciones van desarrollando una agencia eh, que fortalece su relación con otros actores, con funcionarios de gobierno, con ministros, con, con congresistas, pero también dentro de sus propias organizaciones, ¿no? Permite abrir un espacio un poco más amplio de gestión de derechos. Y solamente para concluir, que ya sé que me recontrapasé... Eh, que hay, eh, también identificamos que hay nuevas luchas políticas por el reconocimiento, surgen otros actores que empiezan a conocer y utilizar mecanismos de justicia transicional a partir del trabajo de las organizaciones de víctimas, me refiero a los pueblos indígenas, que están entrando también a trabajar temas de participación política y memoria, pueblos indígenas amazónicos sobre todo, y la comunidad LGTBI, que ahora empezaba a colocar también una, eh, está solicitando una comisión de la verdad, está impulsando la necesidad de una Comisión de la Verdad que identifique e investigue los crímenes que cometieron tanto del Estado como de los grupos terroristas contra esta comunidad durante el periodo de violencia. Bueno, eso es. Gracias. Muchas gracias, Iris. Bueno, pues... Eh en unos cuantos minutos nos pone un recuento de más de una década, ¿verdad? Ya de trabajos este, de, sobre, sobre… después de… al término de, la, de los trabajos de la Comisión en 2000, 2003. ¿no? 2003 Y bueno, pues eh, yo creo que lo más relevante, de este, bueno, uno de los puntos más rele relevantes que tocas, este, Iris, es justamente en la… En, en, en el punto y el enfoque central que es la víctima, centrarse en la víctima y que las víctimas justamente no queden en el olvido, ¿no? porque el tiempo sigue transcurriendo eh, las víctimas pues cada vez eh, pues van en, eh, no solamente las víctimas sino los familiares, ¿no? también se va relegando un poco al olvido y eh, bueno este el proyecto del santuario es eh, increíble, deben de conocerlo con más profundidad eh, la página de de Lepuc y de Puc está, está ampliamente descrito, eh, está muy interesante, partes verdaderamente conmovedoras este, de, del sitio este que se quiere convertir de hecho ya está designado como, como un santuario ¿no? eh, eh, pueden profundizar más eh, sobre, sobre este caso. Eh, por lo pronto, para continuar en tiempo y forma, este, solamente les recuerdo que comentarios y preguntas que tengan sobre el caso que nos presentó eh, Iris, de Perú, eh, pues pueden hacer anotaciones en una pequeña hojita y ahorita alguno de nuestros compañeros eh, del comité organizador pues puede pasar a sus lugares. Bien, eh, como tercer eh, invitado, eh, quiero presentarles a Michel Mansour. Él es eh, investigador asociado en el, el Security Force Monitor y encargado del área de investigación de México y en países eh, hispanohablantes. Antes de unirse al Security Force Monitor, eh, Michelle trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el área de derechos humanos del, del, del ISTE. Eh, Michelle también contribuyó en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas, trabajando cercanamente con los equipos encargados de las candidaturas internacionales y trabajó en la tercera comisión de la Asamblea General. Eh, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la... Universidad eh, Autónoma de México y obtuvo su maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. El trabajo eh, que hace, eh, bueno, junto con un enorme equipo, ¿verdad?, de, de, de personas en esta especie como de, de, de portal donde monitorean, hacen un trabajo verdaderamente eh, excepcional hacen eh, Bueno, ya nos podrá describir con más este amplitud Michelle, pero es de destacar el trabajo tan minucioso y de verdad que hacen una minería de datos excepcional, desde una nota informativa hasta un enorme eh, informe eh, para eh, reconstruir las estructuras y las cadenas de, tanto de fuerzas eh, armadas, policías y algunas otras este, instancias de seguridad. Bien, eh, Michelle, pues, eh, te doy la palabra para que nos cuentes un poco más a detalle sobre este proyecto. Gracias. Gracias, Susana, y gracias a los organizadores, a Fundar, a la Comisión, este artículo 19, y a todos los que hicieron este evento posible. Este, gracias por sacarme del frío de Nueva York bueno. este sí mi ponencia este espero que sea corta y es más para justo mostrarles un ejemplo de cómo se pueden utilizar herramientas para esa construcción de memoria y cómo se están siendo cómo están siendo aplicadas este como bien mencionó Susana este nosotros nos hemos encargado de de justo hacer este, esta investigación más minuciosa sobre este, la transparencia de las fuerzas de seguridad. El equipo este, es también un tercio del equipo, somos tres, este, pero paso a, a la presentación. Este, pues, ¿Quién es responsable? Este es una de las preguntas más comunes en el caso de violaciones a derechos humanos. Y en el caso de descargar memoria y es vital para alcanzar justicia y aún así es generalmente las preguntas más difíciles de responder. Especialmente y hablando del contexto de México, este, la información relativa a las, uh, los perpetradores es en su mayoría bastante opaca y acceder a ella toma bastante tiempo. El Security Force Monitor que es el proyecto en el que yo trabajo este, pues puede contribuir a responder esta pregunta sin embargo nosotros somos solo una herramienta y no, no lo podemos hacer solos este, hay limitaciones de nuestro trabajo, Estamos, nos encontramos en, en Nueva York este, y no tenemos este acceso directo que podrían tener los, los defensores o, o las organizaciones a trabajo de campo de contacto con víctimas este, pero nuestro objetivo es justo unir nuestros esfuerzos a otras organizaciones y, a, y a activistas, periodistas, para ayudar a responder esta pregunta. ¿no? Este, les explico un poco cómo surge el, el Security Force Monitor y de dónde surge la idea. Este, este es un mapa de Yemen, un poco lejos de México pero la situación es bastante similar, era bastante similar. Este, Tony Wilson, que es el director del proyecto, que está en Nueva York conmigo, este, se encontraba trabajando en un proyecto sobre derechos humanos en, en Bahrein. Perdón, es Bahrein, no yo. Este, y la situación en, en Bahrein era muy similar a la situación en México. En cuanto a la cantidad de abusos por parte del gobierno, que eran documentados, pero no se especificaba la unidad perpetradora. ¿No? este y Tony se percató que hay una gran cantidad de información pública disponible en este y es accesible, pero está distribuida y está desplegada por las este, por todos lados y este no hay una estructura, un orden específico de, de, de esta información. Entonces así, basándose principalmente en este, comunicados de prensa del gobierno de Bahrein, Tony empezó a construir un mapa, utilizando Google Maps, que es bastante este, rudimentario, y este, logró crear una gráfica sobre la cadena jerárquica de la policía en Bahrein, utilizando este, las, y demostrando conexiones potenciales entre unidades específicas y abusos a, a violaciones a derechos humanos. Entonces, así surge la idea de, del proyecto porque esta situación se repite en muchas otras regiones del mundo y México es una de ellas, y este, se establece el Security Force Monitor que está ahorita bajo el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, en el, estamos en la Escuela de Derecho. Este, y pues nuestra misión principal es compilar y ordenar toda la información, ...pública disponible acerca de las fuerzas de seguridad... ...analizarla y ordenarla de una forma clara... ...para investigadores y activistas de derechos humanos... ...periodistas y cualquier otra persona que esté interesada... ...en aumentar la transparencia y la responsabilidad... ...de las fuerzas de seguridad. Aquí muestro rápidamente... ...una gráfica de... ...esto es el, la primera... ...en primera instancia, digamos, lo que podemos obtener... ¿no? ...en las leyes de, de México se marca la estructura hasta zonas militares por ley, sabemos que por encima de las zonas militares hay regiones militares por encima está el Estado Mayor que responde a la Secretaría de Defensa que responde directamente al presidente pero este, se marca esta cadena de mando pero no se marca específicamente qué hay por debajo de estas zonas militares este, y cómo, cómo poder Hacer este link entre las unidades más bajas y, y el presidente. ¿no? Entonces, a través de, de investigación, logramos justo hacer más minucioso ¿no? que por debajo de las zonas militares hay grupos de cañones, regimientos de reconocimiento, hay regimientos mecanizados, regimientos de artillería, etcétera, etcétera, y cómo estos responden a las distintas unidades. Este, y básicamente nuestro trabajo se enfoca en tres áreas principales. Y la primera de la que voy a hablar es ubicar dónde se encontraban ubicadas las unidades de las fuerzas de seguridad y en dónde operaban dentro de ciertos periodos de tiempo. Este, gracias a la información que el proyecto ha reunido, este, tenemos la capacidad de crear mapas para ubicar las fuerzas de seguridad. Y mostrar visualmente a los agentes operando en cada región. ¿Esto por qué es importante y, y, y cómo lo podemos conectar a, a violaciones de derechos humanos? Este, generalmente las recomendaciones y denuncias de organismos de derechos humanos, como podría ser la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mencionan en las denuncias a soldados o a elementos del ejército, ¿no? los, las víctimas también este, en sus denuncias este, mencionan soldados, sin embargo esto es, este, es muy amplio y hay una falta de especificidad que es necesaria para en el, al momento de intentar obtener respuestas y al momento de, de armar casos. ¿no? Y este, nosotros al lograr ubicar las unidades y elementos actuando dentro del área donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, si bien no podemos responder directamente a la pregunta de quién es el culpable, sí podemos ayudar a disminuir las posibilidades de, y, y enfocar la búsqueda de los defensores y, y, de las, y para hacer preguntas más específicas. ¿no? Este, otra área de nuestro trabajo es crear justo la cadena de mando y la forma en la que se pueden rastrear las órdenes desde los eslabones más bajos hasta las unidades superiores y las unidades responsables. Este, esto es importante porque el conocer la jerarquía de las fuerzas de seguridad a través del tiempo es esencial no solo para comprender cómo funcionan las fuerzas de seguridad, sino también para poder rastrear la responsabilidad de cada unidad, de cada individuo, fortaleciendo las denuncias y esclareciendo el señalamiento de culpables para la construcción de memoria. Este, aquí básicamente, este es, una, es un cacho, una gráfica que... Que, que pudimos realizar en una colaboración que hicimos con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción. Y esta gráfica va, básicamente lo que marca es la, el orden jerárquico de la o sea, región militar que está operando sobre el, este, Chihuahua, y la zona militar y las unidades que estaban por debajo de estas zonas militares y estas regiones militares. Uh, este, cuando nosotros analizamos las, las denuncias se pueden identificar unidades que están directamente este, conectadas en las denuncias se mencionan que unidades fueron las perpetradoras de, de los abusos sin embargo encontramos que hay otras unidades que también están actuando dentro de, de la zona donde no se especifica quién era el perpetrador y podemos poner que estas unidades podrían estar conectadas en, algún, en alguna instancia y lo importante de, de hacer estas cadenas jerárquicas es que al final se, da, se, se obtiene una imagen más amplia de cómo está estructurado y hay muchas unidades que están operando por debajo de otras unidades cuando se cometieron otros abusos de derechos humanos y empezaste este cruce de, de información y de no solo de las unidades sino también de los comandantes ¿no quién está al, al, al frente de, de una zona militar, generalmente está al frente de otra zona militar en otro periodo de tiempo, y muchas veces se cometen abusos de derechos humanos por debajo de su mandato en esas áreas específicas o en las unidades en las que están a cargo, y no solo eso, sino muchas veces obtienen tienen, este, nombramientos más altos por parte del ejército mexicano. Este, y por último, el Monitor trabaja, como ya les mencionaba, junto con otros grupos defensores de derechos humanos para establecer posibles conexiones entre información que el Monitor tiene a través de toda la investigación que hacemos este, y la información propia de las, de las otras organizaciones. Este, en este caso, este, justo mencionando la colaboración que hicimos con la, con la Comisión, Hicimos un análisis sobre la operación de Chihuahua, en, del 2008 al 2010 y logramos obtener, esta es una parte también de, de, de la línea de tiempo que logramos, pero logramos obtener este, información de todas las uni, unidades que participaron en la operación y el periodo en el que participaron en esa operación militar. Y este, un poco explicando, no sé si se ve, pero desde este lado tenemos a, a las unidades, uh -huh. Las líneas negras son el periodo de tiempo en el que actuaron, es una línea del tiempo, y todas las líneas rojas que, que cruzan son violaciones a derechos humanos o denunciadas por la Comisión Nacional, por Amnistía Internacional y por Human Rights Watch. Este, logrando hacer esta imagen, digamos, este, general, se logra ver que las, muchas veces no depende las violaciones de derechos humanos no dependen directamente de la unidad. Sino muchas veces, sin importar qué unidad está operando, se siguen cometiendo abusos. Que este, es bueno también para analizar ¿no? si, en qué otras conclusiones se podría sacar. Y este, básicamente les, les cuento cómo, cómo obtenemos nuestra información. Este, en este caso es un ejemplo de un comunicado de prensa. Toda la información que obtenemos es importante decir, es de fuentes abiertas y fuentes públicas. No manejamos este, nada de información confidencial. Entonces, todo lo que entregamos a, a, nuestros, a las organizaciones con las que trabajamos y todo lo que se publica en nuestras plataformas es de información que se puede encontrar en línea eh, o, en, o en libros, en algunos casos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un comunicado de prensa de la PGR, donde nos dice que este, una persona fue detenida por personal del militar del 33 tercer Batallón de Infantería, el 12 de agosto de 2010. Y con esta información, nosotros ya obtuvimos dos este, puntos de información que es importante en nuestra, en nuestra base de datos general. ¿no? Uno, que sí hay un batallón que es el 33 tercero o sea que existe con ese nombre, y dos, que está operando para el 12 de agosto de 2010. En el mismo comunicado de prensa, también tenemos que el, la detención se registra en, este, en la ciudad de Torrán. Entonces sabemos que para al menos el 12 de agosto de 2010, ese batallón está operando en la ciudad de Torren. Este Toda esta información la, la, vamos, este, la vamos reuniendo y en nuestra propia base de datos y posteriormente se va este, publicando en una plataforma que tenemos en, en línea que se llama whowasincommand.com y en esa este, plataforma publicamos de forma accesible y gratis toda esta información relativa y básicamente es así como se ve, es como un pequeño google de las fuerzas de seguridad, y ponemos el nombre de, la, de las unidades, los alias, porque muchas veces se refieren las fuentes a, estos, este, a las unidades de, de otros, con otros nombres, las áreas de operaciones en los periodos de tiempo, y este, es importante decir que toda la información que nosotros publicamos también se... Este, las fuentes de cada pedazo de información están disponibles para que puedan ser checadas directamente. Este, también reunimos la información de los comandantes, este, las, de las afiliaciones a las, a las unidades, fueron, si fueron comandantes o qué rol desempeñaron en, ciertos, en, en las unidades propias y en qué tiempo. Y por último, también reunimos la los incidentes de violaciones a de derechos humanos, que nosotros como ya he mencionado no hacemos la investigación, solamente tomamos lo que la, la denuncia tal como está y la relacionamos a las unidades en que están señaladas. Este, nuestra información, como es obtenida de fuentes públicas, no podemos verificarla, entonces una de las respuestas que dimos fue darle grados de confiabilidad a nuestra información, alto, bajo y medio y esto no clasifica a la fuente de información, sino al pedazo de información que estamos obteniendo, porque hemos encontrado que cualquier fuente se comete errores, las oficiales, los medios locales, los medios internacionales, y de esta forma tomamos la información, vemos si coincide con toda la otra información que tenemos, si se hace, si, si hace lógica con, el, con la estructura general del país, ¿no? con las leyes, con los rangos de los militares, por ejemplo, y este así se va vamos nosotros dando esta este grado de, de confiabilidad y este al final la pregunta se mantiene no de quién es responsable sigue sin este en, en muchos casos sigue sin haber respuesta este y queremos ayudar a encontrar esa respuesta este y ayudar a otras organizaciones no y actualmente el proyecto está enfocado en tenemos tres capítulos, México, Nigeria y Egipto. Este, estamos buscando expandir nuestra investigación a otros países también. Entonces, estamos siempre abiertos a, a, a recomendaciones o a, o, o a platicar con, con personas interesadas. Debo decir que somos tres y es, es, estamos un poco limitados de, de fuerza laboral, pero es nuestro objetivo y este, espero poder escuchar también de ustedes y, y escuchar las preguntas. Gracias. Eh, gracias, Michelle. Eh, la información es eh, verdaderamente adictiva en la que está en el portal. Si uno entra al portal de Security Force Monitor, podrán encontrar diversas visualizaciones, bases de datos, eh, innumerables trabajos que han hecho este, de estos tres países, sobre todo pues, el interés este, de México y la creatividad con lo que le hacen, la paciencia que tienen para ir rescatando dato por dato de todas estas fuentes este, públicas. Y bueno, pues ya sabemos que eh, justamente es un trabajo que no se puede eh, hacer de otra manera, Michelle, porque si utiliza uno de los recursos de transparencia, seguramente lo que te van a contestar es información de seguridad nacional y está eh, reservada o es este, ¿no? Y bueno, pues eh, estos recursos que han puesto a disposición de todos nosotros, eh, con todas estas fuentes abiertas, y reestructurar, copilar, eh, ir eh, tejiendo estas redes es este grandioso. De verdad, eh, es un trabajo eh, muy, muy eh, destacable. Bien, pues eh, para continuar, y nuestro último invitado lo dejamos a propósito, es eh, Teo Resnikov, ¿lo pronuncio bien? Bien, eh, el... Eh, va a presentar, eh, bueno es un trabajo que ya se había eh, presentado, pero el nivel de detalle que tiene eh, en la plataforma Ayotzinapa, eh, voy a leer antes que otra eh, cosa, un, un breve, este, un, un breve eh, eh, resumen de su trayectoria eh, y para pasar a que nos cuente sobre la plataforma porque es verdaderamente eh, interesante. Bien, pues, eh, Teo eh, estudió en la Universidad de Liverpool el grado de bachiller en estudio de filmes europeos y lenguaje moderno. En la Universidad de Londres se especializó en periodismo investigativo, obteniendo el grado de maestría. Uno de los trabajos más destacados justamente es la plataforma Ayotzinapa. Él estuvo encargado de investigar a los 43 estudiantes que fueron desaparecidos por la fuerza a través de las autoridades de Iguala en México, y estuvo a cargo de los datos investigados, traducidos, recopilados y publicados por el gobierno para investigar la veracidad de la, de la narrativa perdón, oficial de los eventos de la noche del 26 de septiembre de 2014. Involucrado en la construcción de una eh, plataforma multimedia, eh, una plataforma forense, así que es Justamente Arquitectura Forense es el proyecto que, que eh, encabezas. Eh, puede agregar y visualizar datos de múltiples informes. Eh, dos de ellos son de los eh, emitidos por el GEI. Y eh, bueno, pues también incluye testimonios eh, oculares, registros telefónicos, historias de medios, fotografías, videos y también estuvo en la colaboración de la información investigada y cotejada que se utilizó para crear animaciones 3D de los crímenes, así como evidencia de la nueva información que se encontró durante la investigación de la noche en Iguala. Y en este trabajo, para quienes eh, no, lo, no lo conozcan del todo, es un trabajo en verdad muy completo, eh, con un grado de innovación verdaderamente espectacular, eh, muy, muy eh, ya muy mencionado por los medios, seguramente eh, se los han aplaudido y premiado en, en muchas partes del mundo porque nos ayuda a reconstruir a partir de, de, de las versiones de las investigaciones del GEI eh, y eh, apalea totalmente la versión de la Procuraduría en relación a los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre y del 27 también. Y bueno, pues, eh, sin más, eh, por favor, eh, platícanos todo este mundo de innovación y de visualizaciones gráficos y demás. Pues, voy a intentar. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Este, gracias a todos por estar aquí. Y gracias a Andrés, a América, a Fundada, a CentroPro, este, a todos, todos los organizadores de este evento por invitarme. Este, me siento muy honrado de estar aquí compartiendo la palabra con gente tan distinguida en sus áreas de práctica, este, me siento un poco joven, pero pues, espero poder darles la perspectiva de una nueva generación que usa la tecnología para investigar estos derechos, de estas violaciones de derechos humanos. Este, me encantaría, quisiera hablarles un poquito de qué somos, qué hacemos en Forensic Architecture, y en arquitectura forense y qué hacemos, porque es, un, es una idea bastante compleja y creo que si yo les explico antes de explicarles de la plataforma, pues a lo mejor no van a entender, entonces les pues, deseo Forensic Architecture, o la arquitectura forense, somos un grupo investigativo que trabaja en la Universidad de Goldsmiths en Londres y nuestra práctica se refiere a la producción de evidencia arquitectónica y su presentación en foros políticos y judiciales. Este fue creado en el 2010 y nosotros hacemos investigaciones independientes o a través de comisión de fiscales internacionales, grupos de derechos humanos y de derechos ambientales para investigar violencia de, estado, de, estado, de los estados o de corporaciones, particularmente cuando se basa en torno al, ambient al ambiente construido. No somos arquitecturas nos basamos particularmente en el ambiente construido. Y somos un grupo interdisciplinario de arquitectos, periodistas, cineastas, artistas, este, gente codificadora que hace todos los programas. Este, somos un grupo muy, muy diferente, pero nos apegamos a hacer unas de estas cosas, estas investigaciones. Este, y, co y más que nada, pues, lo que queremos hacer es, es, es, es invadir esta enfera, esfera investigativa que es monopolizada por las autoridades. Este, y pues lo que nosotros hacemos es producir evidencia que incluye encuestas de edificios, modelos, animaciones, análisis de video y como pueden ver en esta en este circunstancia, que pues son una cartografía inter interactiva. Y todos estos trabajos los hacemos para poder presentar nuestro trabajo en foros como las Cortes Internacionales, Comisiones de Verdad, Tribunales Ciudadanas y hasta en una ocasión la Asamblea General de la ONU. Este, y aunque nos llamamos... Este, arquitectura forense y usamos el término forense, este, lo que en realidad tratamos de hacer es revertir esta mirada forense e investigar a las mismas agencias, la policía o el ejército, como había dicho que monopoliza estas investigaciones y, y en, en, en ocasiones también son los perpetradores de estas, de estas, de estas violaciones, ¿no? Y el trabajo que hemos hecho se ha realizado, que hemos realizado, se extiende a través de todo el mundo. Eh, ya hemos involucrado casos en el Banco Oeste, en Palestina, Camerún, Alemania, Siria, México y varios, y varios más. Este, hemos analizado fragmentos de metralla en un cuarto que fue bombardeado por drones en Pakistán. Reconstruimos un tiroteo disputado en el Banco Oeste, en donde dos jóvenes palestinos fueron asesinados. Recreamos Sidnaya, un centro de detención secreto en Siria que el gobierno siria, el siriano dice que no existe, y usamos las memorias de los sobrevivientes para poder este, recrear todo este centro de detención. También complementamos denuncias de masacres de mayas y chiles en Guatemala con imágenes satelitales y cartografía, y como pueden ver aquí, pues, investigamos las circunstancias llegando y, y siguiendo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, y nosotros, como agencia, pues actuamos como una agencia que obje, cuyo objetivo es llevar estas investigaciones a la sociedad civil y tratar de tener un discurso entre la sociedad civil y las autoridades que normalmente tienen ese control. Y pues bueno, pues si quieren les, les platico un poquito más de esta plataforma, este, la plataforma Yonot Ayotzinapa, como pueden ver aquí en la, en la página. Ahorita les voy dando una vueltecita un poquito para que entiendan. Este, pero básicamente es una colaboración entre Forensic Architecture, nosotros, Centro, Pro Derecho, eh, Centro de Derechos Humanos Pro Agustín Juárez y el equipo argentino forense. Este, ellos nos comisionaron para poder hacer este proyecto. Y lo que nosotros vimos fue que el caso tenía muchísima información, pero todo estaba hecho de manera muy jurídica y para las víctimas y las familias era muy difícil entender este caso completamente. Y lo que nosotros tratamos de hacer y pensamos que hicimos fue sintetizar todo este trabajo de la investigación que ya existía, o sea, una investigación meticulosa hecha por Centro Pro, por el GGI, por el equipo argentino-forense y también por el periodista John Giblin. Y vimos que esta investigación había, era muy meticulosa, pero sin embargo, estaba presentada de una manera fragmentada. Y en nuestra opinión, lo que hace un caso son las intersecciones y las referencias cruzadas que se hacen cuando se visualiza un caso. Y lo que hicimos fue crear una herramienta que no solo visualiza el caso, pero también le presenta a la sociedad civil una, con una herramienta la cual pueden usar para hacer sus propias investigaciones sobre el caso. Eh, aparte de esta plataforma, también presentamos en una exhibición aquí en el MUAC, en la UNAM, este, un mural este, en la tradición mexicana de muralismo. Este, tomamos esa inspiración, pero es un tipo de acto político estético y, y en vez, es como un homenaje del siglo XXI porque en vez de pintura, eso es, una, es un mural compuesto de datos. Y lo que el mural nos mostró fue la multiplicidad de narrativas y las contradicciones que, que, se dan, que dan cuenta de cómo esta violencia que vivieron los estudiantes en el 2014 todavía continúa hasta ahora al intentar de difuminar la coordinación que hubo entre los perpetradores, la escala del ataque y los intentos de destruir la evidencia. Y como les voy a enseñar ahorita eh, cómo, cómo se usa la plataforma, tantito en medida de tiempo, les quiero dar como la idea de cómo fue creada esta plataforma, de, de dónde sale toda esta información. Y para poder empezar o para poder hacer esto, pues tenemos que tener una base y creamos una base de datos y lo que usamos es un proceso que se llama la minería de datos. Y eso se refiere a extraer información de información que ya está públicamente disponible. Entonces, analizar esta información que ya está en el público y, ve, y ir sacando relaciones entre diferentes puntos de información y diferentes incidentes. Y lo que nosotros hicimos fue, como mencionó Susana, fue usar los dos reportes del GIAI. Mejor me voy a hacer un poquito más. Y también usamos el libro de John Gibler este, una, una historia oral de la infamia este, que contiene testimonios de los estudiantes sobrevivientes de esa noche. Y usamos estos, eh, estos libros y estos reportes para para, usar, para poder encontrar cada evento, cada incidente, cada momento de esa noche del 26 de septiembre y la mañana del 27 de septiembre. Y a cada, ese, a cada evento, este, lo que hicimos fue convertirlo en un, en un punto de datos, un punto de información dentro de nuestra base de datos. Y lo que, lo que hicimos fue localizar cada momento de esa noche en tiempo y espacio, es decir, localizamos el momento exacto y la, local, y la localización, pues, lo más determinable que podíamos de cada incidente de esa noche. Y eso nos permite visualizarla en el mapa como pueden ver arriba. Este, y no solo no los solo localizamos en tiempo y en espacio, sino también cada, cada momento o cada incidente de esa noche fue etiquetado. Usamos un sistema de etiquetación. Y los etiquetamos con toda la información que estaba presente en ese momento. Y incluimos cosas como las fuerzas de seguridad que estaban en ese momento, los estudiantes que estaban traspasando ese incidente, los vehículos, las armas, los tipos de incidente y los testimonios. Este, esto lo pueden ver aquí, si por ejemplo la aprieto aquí en personas, podemos ver todas las víctimas, podemos ver las fuerzas de seguridad y si le la, si la aprieto al ejército, por ejemplo, lo que hace es nos abre unos puntos en el mapa y todos estos puntos son son incidentes, son momentos del GIAI, del libro de John Trubler, que explican dónde estaba el ejército esa noche. Por ejemplo, si le aplico a uno, se, va a abrir, se abre un, un, una cajita que te explica qué es, qué momento es, qué está pasando en ese momento, de, de, de acuerdo a quién y qué tipo de evento es. Y es un, es un evento, por ejemplo, en esto es una contradicción, ¿no? Y como lo marcamos en rojo, porque una contradicción es obviamente muy importante. Entonces, como que queremos mostrar todos los momentos, todas las diferencias que hay en esta narrativa que es presentada por el gobierno y lo que, lo que sigue con toda la confusión que hay en, en todos los documentos. ¿no? Y lo que nos pareció muy interesante fue que en la, en la etiquetación de estos tipos de incidentes, este, nos, y al analizarlo a un nivel tan cercano, nos dimos cuenta que había muchas instancias de no solo violencia contra las personas, que es por la desaparición forzada, el asesinato, los disparos contra la gente, pero también vimos que había mucha violencia contra la, contra la evidencia. O sea, la ofuscación de información, la destrucción de evidencia y las narrativas falsas presentadas por el gobierno, que para nosotros son un acto de violencia no solo contra las personas, pero sino contra la evidencia en sí. Y también, en un tema muy relativo hoy, etiquetamos a varios testimonios como testimonios bajo, de, como testimonios bajo sospecha de tortura. Este, estos son los testimonios que nosotros, dentro de nuestra investigación, determinamos que fueron testimonios que fueron obtenidos bajo tortura. Y el jueves de la semana pasada, la ONU este, sacó un reporte sobre el caso de chinapa y confirmaron que efectivamente varias de la gente que fue encarcelada por este crimen fue torturada por su, por su testimonio. Este, y pues bueno este proceso de minería de datos y de etiquetación y todo nos llevó a una base de datos con miles de puntos de información que estaban etiquetados representados en tiempo y espacio y tenían toda esta información y lo que teníamos que hacer con eso fue pues, ver, visualizarla y pensamos cómo hacerle entonces lo, la, lo que queríamos hacer es presentar una, un mapa cartográfico en el que la gente puede acceder y decidir qué quieren qué quieren investigar a ellos o sea que si quieren investigar al ejército en particular a un a un miembro del ejército, también tenemos esa, ese detalle. Puede llegar al detalle a un estudiante en sí, a todos los estudiantes, o sea, depende del usuario que quiere encontrar dentro de la plataforma. Y porque lo, lo, que, lo que la plataforma nos hace y lo que es, es básicamente una, una acumulación de información que se relaciona entre las diferentes etiquetas y, como, como pueden ver, las fuerzas de seguridad, estudiantes, médicos, todo esto, ¿no? Y esto nos permite ver las relaciones entre las diferentes narrativas de esa noche e investigar esta supuesta verdad histórica que presenta el gobierno sobre el caso. Algo que, obviamente, este, esta plataforma y los videos que creamos, del el que les voy a hablar en un momentito, este, pues, eso, eso, eh, de, como dice Susana, pues, de, el gobierno no puede hablar de eso, porque pues, probamos sí. contundentemente exactamente que, que la historia del gobierno es la verdad histórica, no es verdad. Este, y lo que el trabajo pretende hacer, en, en mi opinión, es que el público pueda dimensionar lo sucedido esa noche del 26 de septiembre. Bueno, es un caso súper complejo, con muchos di diferentes niveles, niveles de autoridades, niveles de fuerzas de seguridad. Es un caso muy complejo y lo que queríamos hacer es darle al público general una idea de qué, está, qué sucedió. Pero no solo vemos, lo vemos así, sino también lo vemos como un elemento probatorio con posibles repercusiones legales. La Procuraduría General de la República eh, presentó este caso eh, ante los jueces con base en que todos los estudiantes habían desaparecido de un solo evento, en un solo lugar y en un solo momento. Pero lo que la plataforma comprueba, como he mencionado, es que fueron hechos alternados en lugares distintos, con rutas distintas de desaparición y en varios eventos en los que participaron autoridades de distintos niveles de gobierno y también grupos delictivos y pues, como se pueden imaginar, hay una cantidad de retos enormes cuando viene un proyecto así. La primera, más que nada, es la cantidad de información. Este, los, los reportes del GIA son de miles de páginas. Este, los, reportes, los reportes de la PGR, por ejemplo, también contienen miles y miles de páginas que son... No se entienden si no sabes algo de la ley, no sé si no, sabes, no le das un año de investigación como nosotros. con sea, un año de investigación de entre cinco o seis personas, teníamos a dos periodistas, incluyéndome a mí, trabajando en puros trabajo de esta minería de datos, mientras los demás pues, verificaban toda la información y también creaban estos videos en 3D. Y ahorita les explico los videos y me encantaría enseñarles un video para darles un poquito una idea de lo que hacemos, porque entiendo que es un poquito complicada la idea de lo que hacemos. ¿no? Y pues también quería darles de otro de los retos que es, este, como había mencionado, la verificación de la información. Este, hoy en día tenemos cantidades de quejas de que somos fake news o de que trabajamos en y you no know, somos muy de un lado de la moneda no y yo creo que tener la información verificada y checada y triple checada todo eso nos da una ventaja en poder decir que nuestra información es verdadera y pues eso también es uno de los retos muy grandes que tenemos particularmente en un caso como este en donde toda la información está siendo checada por las autoridades por bueno, eso esperemos este y yo creo que lo más, claro, y lo más difícil yo creo para nosotros fue estar tan lejos. Nosotros estamos basados en Londres y trabajar en un caso en Iguala, de un, del otro lado del mundo, te, te quita esa empatía hacia la historia. Y eso yo creo que fue algo que queríamos nosotros que no pasara. Entonces estuvimos en contacto con las familias, con el Centro Pro estuvimos en contacto con los estudiantes sobrevivientes. Les presentamos eh, la plataforma en los videos antes de que fueran públicos, porque queríamos que, aunque estuviéramos tan lejos, no perder esa idea de que esta persona, estas personas, estos puntos de información siguen siendo personas, siguen siendo víctimas y siguen siendo familiares. ¿no? Y como les había mencionado, pues no solo creamos esta plataforma, este, sino que de la información que salió de toda esta investigación, de toda esta investigación minuciosa, todo lo que, creamos varios videos presentando los eventos de esa noche. Uno de los videos es un video de 17 minutos, que no les voy a enseñar, que presenta los hechos de la noche en una narrativa completa, o sea, la narrativa que nosotros entendemos que es verdad. Este, los otros dos videos son videos que presentan ciertos momentos de ofuscación en el caso, y el que les quisiera enseñar es un video sobre las cámaras del Palacio de Justicia, donde desaparecieron un grupo de estudiantes. Estas cámaras no servían en la noche del 26 de septiembre. ¿eh? Oh, ¡Qué sorpresa! Y a través de un análisis del edificio, que es parte de lo que hacemos, es analizar edificios o ya, ciudades que están en conflicto, y en dónde se encontraban las cámaras, hemos podido comprobar lo que hubieran podido ver estas cámaras esa noche. Y si no nos molestan, pues... Uno de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa ocurrió frente al Palacio de Justicia del Gobierno del Estado de Guerrero. Este ataque fue capturado por las cámaras de seguridad exteriores de ese edificio. Estas grabaciones no fueron examinadas ni por las autoridades locales ni por las federales que investigaban el caso. El Poder Judicial del Estado de Guerrero decidió destruir los videos, con el argumento de que tuvieron problemas técnicos y que de cualquier manera, las imágenes no eran de interés. Retando esa versión, este video localizará el rango de visión de estas cámaras y sugerirá cuáles habrían sido los hechos captados por ellas. Se identificaron seis cámaras que vigilaban la escena del crimen esa noche y fueron colocadas en un modelo en tercera dimensión. Cuatro de estas cámaras son fijas de circuito cerrado, cuya dirección de visión solamente puede ser cambiada manualmente. Dos de ellas son de tipo dom capaces de rotar entre 280 y 360 grados. Dos de estas cámaras pudieron haber ofrecido imágenes importantes sobre los ataques contra los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1531. Para establecer qué fue lo que pudieron ver estas cámaras, se simuló su rango de visión de acuerdo con las especificaciones de la compañía que las produce. Cámara 5, una cámara fija de circuito cerrado, está localizada en la fachada frontal del edificio. La Cámara 5 pudo haber visto lo siguiente. La primera agresión contra el autobús Estrella de Oro 1531, perpetrado por tres patrullas, y la posterior acumulación de otras fuerzas de seguridad en el lugar. Una segunda agresión contra ese mismo autobús por parte de tres patrullas de la Policía Municipal de Huizuco. ¿Y cómo fue que los estudiantes fueron sacados del autobús y luego subidos a la parte trasera de las patrullas de Huizuco? La Cámara 6 una cámara de tipo domo, localizada en la parte superior de la esquina sureste del edificio, pudo haber filmado los vehículos involucrados en los dos ataques contra el autobús Estrella de Oro 1531, la llegada de las tres patrullas de la policía de Huizuco y la dirección que tomaron para llevarse a los estudiantes del lugar. La cámara 6 también pudo haber filmado la llegada a la escena del autobús Estrella Roja 3278. Por lo tanto... Las imágenes hubieran sido cruciales para verificar en qué dirección o direcciones fueron llevados los estudiantes desaparecidos. Un guardia de seguridad de la compañía Joramex también estaba presente en el Palacio de Justicia durante los ataques. Esta persona no ha sido identificada y jamás ha sido llamada a declarar. Otras cuatro cámaras de seguridad pudieron haber grabado la ruta que tomó el autobús Estrella Roja. Después que los estudiantes escaparon, el chofer recibió órdenes de la compañía para la que trabajaba de dirigirse al estado de Morelos, pasando por la caseta de Iguala, escoltado por la Policía Federal. La Cámara 5, al lado sur del edificio del Palacio de Justicia, habría podido filmar a este autobús pasar debajo del puente. La Cámara 6 habría podido filmar a este mismo autobús subiendo la rampa hacia la carretera de Puota, Iguala-Cuernavaca. La Cámara 2 al lado oeste del edificio, pudo haber grabado al autobús cruzando el puente hacia esa misma carretera. La cámara 1 pudo haber filmado al autobús yendo hacia la caseta de cobro de Iguala. Este video confirma que la destrucción de estas imágenes es una seria alteración de la evidencia, perpetrada por la propia organización a cargo de proveer justicia, y un hecho que perpetúa la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Yo creo que no lo podría haber dicho mejor que Irving al final de en ese video, pero pues, no solo les muestra cómo hacemos nuestro trabajo y qué, qué, qué hacen todos esos puntos de información que hemos recolectado, pero también nos presenta nada más la idea de este caso en sí tiene tanta frustración de evidencia, tanta destrucción de evidencia, y de evidencia muy importante, como se puede ver ahí. Esa, esa evidencia podría haber probado de en qué dirección se fueron los estudiantes, algo que todavía no es 100% comprobado, ¿ya sabes? Y... Sí, yo creo que eso es muy importante y creo que les hago una idea de qué hacemos nosotros. Una más final, quería terminar con algo un poquito diferente. Este es algo que no somos nosotros, pero yo creo que como estamos hablando de herramientas de memoria este, y herramientas en, hoy en día para investigaciones, yo creo que es muy importante hablar de esto. Y es como vemos como muchos de estos derechos humanos, de estas violaciones de derechos humanos caen dentro de esta impunidad o también la justicia no es impartida no hasta 10, 20, 30 años después. Y, eh, y, y Hoy en día hay proyectos que hacen una labor súper importante y ese es el, el archivar todo. Como ustedes uh -huh. este, archivan todo, ¿no? Y hay, hay equipos que, les voy a hablar un poquito de los medios sociales y el Internet, pero hay equipos que están archivando todo lo que se presenta en los medios sociales y en Internet que sale en países de conflicto. Países de Siria, todos los videos de los drones que están eh, bombardeando Siria, todo eso. Y esta, esta información toma muchos procesos de verificación para asegurar que esta información es verdadera y múltiples barreras de protección. Pero lo que hace es darnos una oportunidad de presentar evidencia entre las Cortes cuando un juicio sí llegue. O sea, puede que sea en 10 años, puede que sea en 20 años, puede que sea en 30 años. Pero de todas maneras vamos a estar esa evidencia archivada y es evidencia de la que no se puede salir. Es evidencia, son videos, son fotos y es, esto crea yo creo una, un ambiente muy interesante dentro del los derechos humanos en el que estamos archivando cosas para un futuro para a lo mejor hoy no se puede nos encantaría a todos que hoy se pueda you know, crear un poco de o sea, como un poco de, no sé, de, hope, de esperanza no o un poder o poder tener eh, darle a estos perpetradores pues, lo, lo que, lo que se merecen ¿no? pero pues, si, no, si no podemos hacerlo hoy pues bueno en 10 20 años todavía tenemos esa evidencia y tener equipos que están haciendo eso es muy importante yo lo que digo, esta falta de información hoy, en el caso de Ayotzinapa pues, creó una confusión y una barrera en estas investigaciones. Y al crear este archivo de datos, eh, estamos dándole la oportunidad a las víctimas y a la sociedad civil de presentar su evidencia ante las autoridades que normalmente la van a salir. Eso es todo. Muchas gracias. No sé ustedes, pero... Muy esperanzador, ¿no? Lo que la, la juventud de, de, de Teo pues nos remite que bueno, estamos en buenas manos, que no hay que desistir, que hay que seguir este, trabajando en todos los esfuerzos, este, reinventando eh, y una de las cosas que, que quiero destacar más sobre lo, la exposición de Teo es justamente uno, el trabajo interdisciplinario, que se acerquen eh, y que saquen de, de, de esos este, papeles toda la memoria, todos los datos, todos los elementos probatorios y hay muchísimos recursos actualmente con la tecnología a través de lo que comentabas, a través de la minería de datos, de etiquetar toda esta información, a través de, de, de, de procesos, y de visualizar esta información como ustedes lo acaban de hacer. Una de las cosas también este, importantes es que todo este trabajo que hizo Arquitectura Forense fue eh, mediante código abierto, tengo entendido. Entonces, digo, eh, hay unas eh, facilidades tremendas. Eh, y también el énfasis que pone este proyecto en las víctimas, como en todos, este, y todos los proyectos que nos presentaron, todas las herramientas, eh, eh, de, de que expusieron aquí nuestros ponentes.